Bienvenidos a Clasimes. Yo soy Messi. Yo soy Clasi. Dentro de dos horas y media nos vamos para Italia por tierra. Todavía nos encontramos en Alemania, en Bavaria y estamos a cuatro horas de nuestra meta en Bolzano, Italia. Así que quédate porque ya nos vamos. Y acabamos de salir, nos paramos a recoger algo. Mi esposo está buscando algo. Está un poco oscuro porque está lloviendo un poquito y parece que no voy a poder grabar los Alpes pero vamos a ver, todavía no estamos ahí aunque ya de mi casa se ven y se ven claro, se ven soleado pero vamos a ver cuando estemos bien cerquita de los Alpes a ver si se los puedo mostrar, si no entonces se los muestro en el camino de regreso ojalá dice eh, meteorología que va a ser 18 grados más o menos la semana entera y un par de días puede que llueva un poquito pero eso no son vacaciones de playa, así que no importa si está frío, estamos preparados Y atrás esta chica, <ríe> esperando a papi Son las 8 y pico de la mañana Y esta es vista. Que tenemos Todavía el sol no ha salido completamente piscina está un poquito congelada la piscina tiene calefacción en ciertos meses del año, pero no ahora en invierno aquí se ve un poco que el sol ya va saliendo por aquí Qué bonita se ve esa montaña afuera del hotel o sea, el jardín del hotel la piscina congelada. Es un jardín grande. Vi en las fotos de la web que en verano la gente se pone los chelones aquí afuera y se tira en el sol. Está bastante agradable. Columpios para niños. ¡Qué belleza! Estoy comiendo chocolate <risa> um, esta es la terraza del techo. Oh, está chulísima. Miren la vista atrás de mí. Oh, ¡Qué belleza. Hay un jacuzzi externo que también está cerrado. Pero el jacuzzi interno está abierto. El jacuzzi dentro. Y lo vamos a usar un rato. disfrutando muchísimo en las vacaciones el hotel tiene este jacuzzi está fechado está adentro tiene vista al jardín tiene un jacuzzi en la azotea es una terraza allá arriba que se las mostré o se las voy a mostrar como es invierno esta zona allá arriba no está uso que digamos que está tapado el jacuzzi así como la piscina que está fuera que no está en uso en un par de meses cuando se vaya el invierno van a activar todo eso la cena también la grabé les quiero mostrar imágenes Lo que sí les va a sorprender es que todo esto es súper súper económico, la cena, me, mi perrita, chica, la cena costó 10 euros por persona, lo reservé antes de llegar, el hecho de tener cena incluida, 10 euros, y es una cena que tiene ensalada, que te la haces tú misma, está riquísima, tiene una entrada, tiene un plato fuerte, tiene un postre. Es, o sea, que 10 euros por persona está extremadamente barato. Como vieron, bueno, les veamos a las imágenes de la habitación, está chulísima, el balcón es grandote. Estamos totalmente sorprendidos de del hotel, de lo bueno que es y de lo económico que puede reservar. Estoy totalmente, totalmente complacida. Ya ven, estoy pasándola súper, súper bien. Es, son unas vacaciones de invierno. No es que vas a andar en shorty todo el día afuera, pero sí que no es que haga tanto frío ya, porque ya estamos en, frío, en marzo, ya empezó marzo. Eh, hoy es, creo que es 7 de marzo, algo así. Hoy es el jueves y los veo ahora, un segundo, fuera de aquí. Estoy como a 100 metros del hotel, y abajo está el hotel, y miren qué belleza, de paisaje. Se cansa mucho uno, se siente que... o sea, se nota al respirar, que el nivel de oxígeno aquí arriba, en la montaña, es más bajo. La concentración de oxígeno es más baja que donde yo vivo. Porque me cuesta respirar. Aquí está la nieve todavía. Yo soy totalmente Messi ahora no me he bañado ni nada, solamente salí con la perrita a pasear y hace frío pero estábamos hace un rato en el balcón directamente en el sol y ahí sí me pude quitar los abrigos pero ahora mismo aquí en la montaña está bien frío, miren la nieve ¡Uf, qué belleza y En la montaña, qué lindo Parque Nacional, no, Parque Natural Silvia Cantinaccio. ¡Qué belleza! Agua totalmente transparente A Buen apetito Es muy bonito para traer un sofá Les estoy mostrando el jueves Llegamos el martes, hoy es jueves Son las 9 de la mañana creo y está... bueno hay como nubes por aquí cerca de la montaña, no se ven las montañas hoy y está lindísimo también así y hace más frío que ayer, aunque ayer por la mañana así temprano también hacía mucho frío y luego en la tarde no Suscríbete, suscríbete, suscríbete a sí. Hey, sigo aquí en este parque nacional o parque natural en la zona de Calera del Norte. Les dejo una información más detallada aquí abajo porque nosotros salimos a caminar y llegamos a un sitio tan bonito y yo no sé, yo no lo pido primero, cómo se llama el río, cómo se llama el parque, pero todo esto si es un desnudo sueíto, quería mostrarles qué belleza ahí detrás de mí y nada Bueno, señores, ya ha llegado la hora del día en la que ando en pantaloncitos cortos afuera Hay nieve afuera y al mismo tiempo hace calor, es raro, ¿no? La sombra, la nieve se mantiene porque la sombra hace frío, pero el sol está directo y bien fuerte y por eso se puede andar en ropa de verano, siempre y cuando haya sol Seguramente esta noche hace un frío del carajo de nuevo normal. Sigue sí, un poco congelada y, y sucia, claro sucísima Pero bueno, ya la van a lavar mayo En mayo abre la piscina otra vez Miren, creo que de aquí se ve El jacuzzi Sí, se ve Desde aquí se ve La zona del jacuzzi Hola, sucia sí. Bye. Bueno, hoy es viernes, todavía nos queda un día de vacaciones aquí Y está un poquito oscuro, no estoy parada, pero ha sido un solazo tremendo, bellísimo ah, Acabamos de llegar a comer en un restaurante que se llama Gasthof of muy rico, ya fuimos dos veces ahí la comida, el mediodía incluida en el hotel así salimos a experimentar yo ando en pantaloncitos cortos <ríe> todo el día, o sea que es un día súper súper súper rico en cuanto a clima y en cuanto a todo otro día bello en un ratito me voy a meter otra vez en un jacuzzi y a relajarnos nada, eso es una maravilla, súper, súper, súper, súper, súper recomendable, el hotel, la zona, todo, riquísimo. mostrando ahora son eh, los Alpes italianos de nuevo. Esta es la carretera de la cual estamos bajando desde las Tolumitas um, hacia Alemania. No tengo ni idea de cómo se llama la calle. Aquí hay unas plantaciones de vino, aparentemente, pero no es temporada ahora. Estamos en invierno, imagínense. que hoy estuvimos en el área de wellness del hotel o sea ya estuvimos cada día en el jacuzzi pero hoy sí que usamos todas las demás ofertas que tiene el hotel, todo es gratis y nos metimos en el sauna normal que es seco, caliente nos metimos en el sauna tipo finlandés que es con vapor es rico riquísimo, riquísimo, me encantó. Yo me había metido en estos en otros hoteles y como que no, no sé, no sé por qué a mí me gusta tanto. Hay una cabina de frío que creo que tiene menos no sé cuántos grados, que es para activar el sistema inmunológico y para más cosas. Ahí no me metí porque yo no soy amiga del frío. Sí, hay un área de relajación, de tirarse ahí a leer, bien bien agradable. Y Creo que estuvimos como cuatro horas ahí en todo, toda esa área y fue muy muy agradable, estoy súper relax, ya está medio oscurito, ya está cayendo la noche y aún así ando en pantaloncitos cortos, aquí con los pies encaramados. Y hoy no hace frío, está riquísimo, está precioso. La experiencia en este hotel ha sido maravillosa. Creo que es la más agradable y relajante experiencia de vacaciones cortas que he hecho aquí en Europa. O sea, bien, bien agradable, bien chula, bien recomendable. Este hotel, Deck Hotel Piné, es un hotel clásico. Así que espero que te haya encantado este video y si es así, regálame un like y suscríbete a ClassyMes porque yo subo videos de maquillaje, de salud, yo soy médico, y de vacaciones y lo que sea chulo que haga por ahí, lo grabo. Así que quédate y suscríbete a ClassyMes. Chao.